Según una de las noticias, más sonadas en lo que es las redes y la TV y todos los lados, matan al cirujano, prófugo del caso David Ortiz. Señores, antes de, de, de leer la nota, pero este caballero estaba en la calle como un rey, haciendo y deshaciendo. Entonces, es decir, que la PN no, no estaba en una búsqueda activa, de este señor, ¿por qué andaba en carro, en taxi, en todos los lados, haciendo y deshaciendo, maldad? Entonces la policía, no había un departamento que le estaba dando seguimiento a, a, a ese caballero. No fue un caso muy sonado, el caso de David Ortiz. Está como raro eso, porque el tipo andaba en carro, el tipo lo mató a otra gente que no fue la policía. Señores, vamos a depurar la PN. Fue asesinado de múltiples disparos la tarde de este domingo Luis Alfredo Rivas Clase, alias el cirujano acusado de pertenecer al grupo de los que planificaron el atentado en donde resultaron heridos el, el pelotero David Ortiz y el comunicador Joel López hace más de dos años, en lo que pareció una persecución propia de las películas de acción, varios individuos en un vehículo Persiguieron por la zona norte de Santiago Arriba clase, quien finalmente fue abatido a tiros frente al multicentro Colinas Mall. De acuerdo al coronel Antonio Calvo Pérez, vocero de la Dirección Regional de Cibao Central, trata de uno de los prófugos del caso David Ortiz, el cual fue acusado en los expedientes como or orquestador del acto criminal. Según la policía, el cirujano era buscado activamente mediante orden judicial por su participación en el atentado contra el David Américo Ortiz. Además de fecha 24 9 de 20, 2021, era perseguido por haber retenido a Eladio Rafael Ramos y exigido la suma de 40 mil pesos mediante amenaza y producto de una supuesta deuda cuyo origen indagan las autoridades. De igual forma, era perseguido por este presuntamente involucrado en un hecho ocurrido en fecha 27 de mayo de 2021, cuando despojó a Arturo José Reyes Ventura, tacita de su vehículo, el cual fue posteriormente localizado en el sector Gurabo de Santiago. Señores, dice aquí que este prófugo era activamente bu buscado, mediante orden judicial, el cual yo no lo veo así porque este señor andaba como perro por su casa en las calles de este país, trasladándose de, de un lugar a otro. ¿Y qué pasa con eso? Que la policía, eh, los miembros de la policía, los que quieren hacer el trabajo, si este señor, eh, todos esos individuos lo, lo mandan a parar en un vehículo, y ve esos individuos. Entonces, ¿cómo usted lo deja ahí? Esa fachada de ellos. No le hacen una investigación, no tienen un, un, un teléfono que usted le, con la cédula, introduzca la cédula y, y aparezca ahí con la orden de apresamiento que tienen. Porque eso hace dos años y ese señor nunca ha caído preso. ¿Entiendes? Está como raro y haciendo videos en redes y de todo. Claro, porque aquí hacen retene Si sí, yo un arranco delicado. Yo no puedo salir frente frente. Uh, la policía Vamos Bien, a revisarlo a revisar. ¿Quién Entonces, que Están armados No, porque los taxistas también hay que revisarlo A todo el mundo Porque es un ciudadano que traguea, malo. Es un ciudadano Todo el ser humano Debe ser revisado su, su licencia Su cédula, venga Mire, cuando estaba la pandemia, el, el toque de queda que estaba más reciando, la policía tenía una aplicación para los permisos que daban las entidades. Para tú andar, por ejemplo, cuando estaba, cuando lo pusieron a las 12, el toque de queda, eh, eh, todo el que tenía permiso era con un número, y ese número se introducía en lo que es una aplicación y salía si era verdadero o falso. Y hubiera muchas personas detenidas porque hacían permisos falsos. Eso deben hacer también con la cédula de, lo, de, de, de aquellos que están prófugos de la justicia o, o le deben algo a la ley, para cuando usted lo detenga en un retén, deme su cédula, hágame el favor, ese caballero, para asegurar eh, el, eh, la persona. Demóntese y con la cédula usted la, la entra a su aplicación, como hacen en otros países, y ahí sale si usted debe algo con la justicia, pero no anda un hombre haciendo y deshaciendo con un tro de tigres en un carro. Eso es comprobado. De aquí puede salir cualquiera ahora. En un retén y lo paran. Pero los delincuentes no lo paran a nadie. O si lo paran, lo dejan ir. Lo no dejan sí, ir. Así es. ¿Eh? O sea que hay un manoteo siempre. Sí, pero de, deben poner personas no ahí. De, eh, yo, yo pienso que aparte de modificar a la Policía Nacional, deben agregar en lo que es cuerpo técnico, tecnología también a, a, la, sí. a lo que es. Claro, mm. orientación, que usted sepa que una persona está mintiendo, hay personas que, que saben cuando el otro está hablando mentira Pero los policías están entrenados para eso también. Para claro, saber pero también gesto, pues, está tecnología, mintiendo. los vehículos, con una computadora ahí, pueden ponerlo. Para que chequeen los documentos si es huella, falso o la no. Huella digital, la huella digital. O la huella, puede ser. Por ponga, ejemplo, una ahí. tablet, como se usa mucho la tablet, ponga su huella ahí en esa tablet, fruit, y o sea, o sea, ponga la huella ahí. Todo gente. tiene que darle golpe, Lina. Ponga su mano ahí, su mano ahí y ver, ya. Cómete. Si salió, ahí usted está detenido. Usted tiene un caso pendiente con la ley. Aquí. Y ya. Y le apuesto a usted que eso se va a arreglar, pero no que este señor, después de un caso de David Ortiz, está mencionado a nivel mundial. Anda haciendo y deshaciendo, de y que un taxi que no, no, que se no se ha pasado el nada. No se apea del taxi. Eh. No saben que es un sicario con, con todos los tatuajes del mundo. No catalogo a la gente que tiene tatuajes, pero ese señor era demasiado conocido. Para ustedes eh. se conocía. Y pues los tatuajes sí. se conocían también. Sí. Y la forma, lo ademanen, un delincuente totalmente. De los videos que hemos presentado aquí, Yo hay más videos donde de verdad uh, no se pueden poner aquí entre dice, pues son claro. videos muy fuertes. Claro. Toda la fechoría que hacía, esa fechoría que la compartía entre grupos de amigos de él, o sea, para pa que le cojan miedo. Pero, pero de algún modo supo escabullirse de las autoridades, escabullirse entre comillas, porque también puede ser que hayan algunos que hayan sido cómplices. de No tiene ese, de que tigre. ser cómplice pues, en los lo barrios hay un destacamento, si sí, en Santo Domingo que cualquiera le puede llegar. en Santiago fue y en fue Santiago eso. parece que él vive en Santiago. Sí. Entonces a, a él no lo mató la policía, lo, lo mataron. Eso fue un ajuste de cuentas. No, ¿verdad? Así es. Seguramente. Pero, todo indica que es, es un ajuste de cuentas, sí es? Un ajuste de cuenta porque si el tigre era malo tiene que para que al que ayer hierro mata, a hierro muere eso yeah, es así ¿no? y esperemos en dios que la policía vaya, haga su trabajo como debe de ser y la gente tanto a la gente seria como también a estos delincuentes entiende que andan haciendo, haciendo un saludo para nuestro hermano cristian que está activo ahí viendo lo que es lo zozobroso. y este equipo de jóvenes que hace cada día este programa más picante ¿Eh? Así es y esta, esta noticia le está dando la vuelta al país entero. Todo el mundo hablando de ese caso y, y los videos. Yo ahorita vi un video que subieron, no sé si era él, verdad, que salía hablando en un video donde hay uno que tiene como una camiseta blanca, un blanco. Sí, sí. Ya tú sabes, cosas muy fuertes desde claro, su ellos y... andan como que no hicieron nada, por eso que la gente últimamente quiere hacer todo por su propia mano, porque la justicia aquí, como está de lujo, por, por modelar el traje y decir que yo soy policía, y no hacen absolutamente nada. Entonces, ya después, como vemos, pues fue como decíamos, pues ajustes de cuenta que lograron solidez. Si no pasa esto, evítate que él sigue en lo mismo, claro. está es, haciendo lo de taxista o quién sabe qué más cosas. Esto es una banda, ¿Y eso, eso tiene que ser una banda. Sí. Y, y ya esa banda se va a ir desmantelando después de esa muerte se va a seguir pasa mucho eso cuando son sicarios. destacar que este, jo, este cirujano verdad este, esta persona, este elemento ese, ya, ese es, que es un seudónimo ese, no es, ese no es cirujano de verdad <risa> no claro, el, el cirujano Luis Alfredo <risa> Rivas Clase este hombre también era buscado por Estados Unidos porque había hecho con, eh, crímenes allá en Estados Unidos eh, la fiscalía del distrito de Burke en Pensilvania In, eh, indicó que era buscado por haber disparado con la intención de matar a un hombre en la ciudad de Reading. Y como ya saben, pues el caso de David Ortiz, que pues eh, también fue un caso que era parte, o sea, contó con investigación internacional, no solo con la investigación eh, aquí dominicana, que llevó al apresamiento de César el abusador. O sea, primero la revelación de César el abusador, el abusador y luego ya con su apresamiento en Colombia. Eso es así, señores. Ese caballero venía arrastrando eh, de, hechos delictivos de Estados Unidos. ¿Entiendes? Y, y andaba como si, ah, porque lo dice ahí? Claro. Y eso en la red y la policía lo ve. ¿Quién no lo ve? ahora? ¿Quién no tiene un celular para ver no, ese? Lo, lo que me sorprende es que ellos no hayan eh, intervenido ese teléfono, tanto que aquí le encantan pinchar teléfono. A mí me sorprende que ese teléfono no haya sido pinchado, porque si lo hubiesen pinchado, yo creo que lo hubiesen encontrado a tiempo. sea, sí. que ahí fue una actuación floja de la policía. Porque si él, si, si, en el caso de que él de verdad estuviera andando a, a sus anchas por aquí, después de un año y pico, en medio de la pandemia, si la policía no, encont no lo encontró y lo encontró ahora ya Momentum. cuando lo Momentum. mataron, entonces... Hubo un fallo muy grande ahí de las autoridades. Ahí lo vemos también en Estados Unidos. Parece que hacía la vida de peluquero por un lado. tú uh -huh. sabes que siempre hay un tape. Ahí estaba como papeado, ¿eh? Bueno. Sí. Esperemos que las autoridades se pongan la pila y no sean con los infelices. Que le den candela, como ellos dicen. ¿Por qué este caballero andaba haciendo y deshaciendo, señores? ¿Con qué seguimos Camila